Nos encontramos aquí con Ronald Guzmán, el pelotero de los Gigantes del Cibao. Estamos aquí en la celebración. ¿Cómo te sientes? Está en tú feo. Yo me siento bien. Estamos desde que ganamos, ya tú sabes, dando vueltas y con dolor de cabeza. Es el flow. Tú no sabes lo que yo, como yo me siento, la emoción. Que yo siento ver. San Francisco, así como está ahora mismo, full de, de, de energía, full de, de armonía, de verdad que eso era lo que yo quería, brindarle ese campeonato a los, a los gigantes del Cibao. ¿Tú no estabas en la, en la serie que ganaron en 2015, verdad? No, yo no, estaba, yo no estaba todavía jugando con los gigantes. O sea, ¿Es tu primera experiencia jugar una serie final y ganar? Claro que sí. sí. ¿A quién es República? ¿A quién es República? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo tú sientes la energía de los gigantes? No, el calor tremendo, de verdad que yo lo sentí hasta cuando no estaba presente. Eh, tú me entiendes, físicamente, sentido ese calor de, lo, de los fanáticos de los gigantes, y estar aquí, compartir con ustedes, verdad que significa mucho para mí. Yo quiero que tú me le envíes un saludo a los osobros y especialmente a Camila Merejo, que es fanática loca. A, lo, a los a Los, sosobrosos. los, los sosobrosos son míos, la gente de aquí, de, de, de, de San Francisco. Y Camila Merejo. Y un Camila Merejo de la mía personal, gigante campeón este año, este campeonato de ustedes. Bendiciones. Vamos allá, Dumas. <risas> aquí con Minaya, uno de los principales de los gigantes activos. ¿Qué es lo que? No, estamos bien, tú sabes, coronado, coronado, eso es lo que buscábamos y gracias a Dios llegó aquí. Tuviste muchos mucho momentos de ahí de presión en el, en, el, en el... No, tú sabes. Mucha gente confiaba en ti y tú terminaste siendo lo que No, yo. no, Estábamos entregados con el corazón, tú sabes. Hay momentos buenos y hay momentos malos, pero gracias a Dios todo salió bien. Tu, primer, ya, tu no. primera experiencia en la Serie Final. El año pasado estaba aquí, pero no, no me di mucha participación, ahora sí participé en lleno. Háblame no, de los fanáticos. No, tú sabes, los fanáticos siempre están ahí apoyándonos en la buena y en la mala. Eso es el día a día. Los días buenos ellos también, los días malos están medio inconformes, pero se les quiere igual. Gracias, ¿eh? Sí. Felicidades. Estamos aquí con Hansel Alberto. ¿Cómo te siente el campeonato aquí, los gigantes? Feliz, feliz, contento, agradecido de Dios por esta oportunidad y la fanaticada, el apoyo que nos han dado todo el año. Feliz, ¿sabes cómo es disfrutando? Y este eh. año, ¿eh? Sí, era una deuda. El año pasado estuvimos ahí Cerquitica, no se pudo completar. Le debíamos esta alegría al pueblo Franco Macorizani, gracias a Dios que la estamos disfrutando todos juntos ahora. ¿Tú tuviste la, la, la de 2015? Sí, yo estuve ahí también, claro, yo fui parte fundamental de esa también. Y háblame de esa energía de aquella época comparado con esta. Bueno, casi me la misma, porque nosotros tenemos, el equipo siempre tiene una buena mística, una buena familiaridad por el núcleo de jugadores que pudo eh, tener este año, tú sabes, con todas las limitaciones que hay en la Grandes Ligas. Eh, fue impresionante tener a Osuna y el resto de los muchachos, sí. tú sabes, algo sin, sin precedentes. ¿Y cómo encontraste la ciudad? ¿Aprendía? No, tan prendía aquí, no fue pasar, estamos esperándolo. Ah, no, que nosotros nos guiamos por una foto que tú subiste hace, hace un par de minutos, una muchacha que estaba viendo. ¿Ahí están ahí? ¿Es verdad? Sí. No. Está por ahí. Ah, pues ya tú sabes que andamos aquí. No, felicidades Ey, ey, ey, ey, ey, vamos allá, ey, vamos allá, po.